Bueno, eh, las temáticas que se abordarán en este webinar serán foro, tipos de foros, calificación grupal, documentos en línea, uso de OneDrive para compartir archivos en línea y finalmente wiki, creación de una wiki en Mariacano Virtual para trabajo grupal. No sin antes, antes de empezar, eh, les recuerdo la siguiente, el siguiente webinar que está a cargo de Paola. Eh, crear rúbricas que faciliten el seguimiento de las aulas mariacano virtual el próximo martes 28 de septiembre o viernes 1 de octubre. Ahora sí, damos inicio entonces a este webinar. Bueno. Eh, estamos seguros que... Eh, dentro de su rol docente y en el uso de la plataforma han usado el foro, que es el que siempre tenemos, eh, que es el foro de uso general. Es el más común, pero eh, en el momento de la configuración estamos seguros que se dan cuenta que hay varias opciones de foro. En este caso, aunque ya sabemos usar el foro general y cómo se configura, queremos mostrarles eh, cómo a través de las diferentes clases de foros podemos generar una interacción comunicativa a través del trabajo en equipo. Entonces, yo acá ya hice unos ejemplos eh, de, de, con las diferentes clases de foros para poderles mostrar, uno, pues la configuración haciendo un repaso breve Dos, mostrarles las diferencias entre uno y otro. Y tres, eh, también eh, ver eh, según eh, las estrategias didácticas que ustedes tengan para aplicar con sus estudiantes, pues cuál puede ser eh, la mejor opción. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta que el foro de uso general, que es el que eh, siempre usamos, en el que el, tanto el estudiante hace clic sobre el foro, hace clic en añadir un nuevo tema de debate y deja su actividad. La mayoría de los profes eh, les dicen que hagan una participación y bueno, que generen un, un nuevo tema de debate. Ahora, eh, ¿de qué manera nosotros queremos mostrarles y cómo lo podemos usar para generar esa interacción comunicativa? Yo hice un ejemplo acá de una tarea que tienen que entregar los estudiantes de manera grupal tienen que hacer un ensayo sobre la evolución de la humanidad entonces eso es un ejemplo simplemente entonces ustedes pueden generar un foro de uso general para qué para decirle a los estudiantes que ustedes quieren ver o darle trazabilidad a ese proceso de construcción de ese ensayo cómo llegaron a a ese ensayo final entonces, la idea es que cuando los estudiantes por grupos generen un nuevo enlace, ustedes tienen que ser realmente muy claros en la instrucción, decirle al grupo que cuando añada un nuevo tema de debate va a ser solamente eh, uno por grupo, ¿cierto? En este caso yo hice un ejemplo como si fuera el grupo 1 que hizo una nueva entrada y la idea es que los estudiantes, eh, los participantes del equipo, hagan sus intervenciones, su participación, Dentro de estos foros, como un hilo de, de conversación, digámoslo así, donde se demuestre los aportes eh, que hay para la construcción colectiva de, de ese ensayo. Esa es una forma de, eh, por ejemplo, sacar dos notas. Una, el ensayo final, ¿cierto? Y dos, otra nota que sea precisamente los aportes y la interacción eh, de esos estudiantes dentro de, de estos foros. Esa es una forma pues de incluirlo. Ahora, ustedes pueden, pueden darle la instrucción al estudiante, yo donde me fui, pueden darle la instrucción al estudiante de que ellos, como les digo, a, por grupos, ¿cierto? O ustedes, pues igual eso no demora mucho, generan los cuatro, cinco, seis grupos según la cantidad que tengan. Y pues aquí ya el estudiante si sabe que pertenece al grupo uno, pues ese equipo va a ingresar al grupo uno, etcétera, etcétera. Me, primero quería mostrarles pues como el ejemplo para eh, ya luego mostrarles el tema de la configuración listo el siguiente ejemplo es el foro en formato blog cuál es la diferencia entre uno y otro cuando ustedes como profesores vean que acá yo no veo las entradas como eh, lo veíamos bueno, yo duplico esto y vamos haciendo un comparativo para que no nos vayamos a perder Permítanme un segundo. Acá. Vean que cuando ustedes como profesores ingresan, ustedes ven, acá son entradas, ¿cierto? Si nosotros proponemos un foro formato blog, lo que vamos a hacer es ver las, eh, en formato blog, o sea, no tenemos que hacer clic para ver las intervenciones, sino que lo vamos a ver directamente. Ustedes, por ejemplo, yo acá porque lo tengo clasificado en grupo 1, pero... Si yo hago clic en todos los participantes, pues toda esa participación de todos mis estudiantes va a aparecer de aquí hacia abajo. ¿Qué, qué foro utilizo para una actividad y qué foro utilizo para la otra? Eso depende de esa estrategia didáctica que ustedes tengan, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si nosotros vamos a... ...no ver todos los estudiantes al mismo tiempo... Es importante que ustedes, por ejemplo, yo acá hice una, eh, la propuesta de, de trabajo es que ellos hicieran un reportaje, ¿cierto? Donde hagan uso de videos, donde eh, hablen sobre antecedentes, las etapas, bueno, eso es simplemente un ejemplo, y donde se les dice que debe hacer una nueva línea de conversación, es decir, tiene que hacer acá, o sea, cada integrante de cada equipo tiene que añadir un nuevo tema. ¿Por qué? Porque de esta manera lo vamos a poder ver, digamos, de, de corrida. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta acá, esta tiene una opción que dice hacer un comentario en este tema. Yo acá hice ese ejemplo en el grupo 2, creo que fue, permítame un segundo. Sí, entonces, si por ejemplo el estudiante del grupo 2 hizo su participación, ¿cierto? Y eh, otro integrante quiere hacer su participación. La idea, como les digo, es que haga clic acá para que quede así, ¿cierto? Para que podamos ver todo. Porque si el estudiante hace clic acá en hacer un nuevo comentario, vean que hay que hacer clic para poder ver cuál fue ese aporte. Y ya no queda dentro de la misma línea, digamos, de conversación de los aportes que han hecho los otros estudiantes, ¿cierto? Entonces, como les digo, eh, yo les muestro como las diferencias, cómo se ve y cómo lo ve el estudiante, cómo lo ve el profesor, pero eh, esto aplica dependiendo de esa estrategia que aplique. Bueno. Y el siguiente foro que traemos aquí a colación es foro sencillo, eh, en este caso sirve para hacer foro de debate. Si nosotros lo abrimos, vean que en este caso se ve como en escalerita, ¿cierto? Vamos bien, quiere decir que eh, vamos a ver, vamos a dar una instrucción en este espacio y los estudiantes van a ir dando respuesta, ¿cierto? ¿En qué momentos aplica, digamos, que para que sea trabajo en equipo como tal? ¿Qué estrategia vamos a aplicar, cierto? Pero yo pienso, una, me parece algo muy bueno que sea un trabajo en equipo, pero de todo el grupo, de todo el salón. Por ejemplo, eh, si nosotros acá... Empezamos contando una historia, ¿cierto? De, y se puede aplicar esto para cualquier asignatura. Por ejemplo, si yo hablo de contabilidad, eh, no sé mucho de ese tema, pero por ejemplo, el profesor puede empezar contando aquí una historia. Fulanito de tal, eh, trabaja en la empresa tal y como y, eh, le pidieron un, no sé, un reporte financiero, pero cometió el error en, no sé, en, en digitar tal número. Hasta ahí, empieza la historia. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Darle continuidad precisamente a esa historia. Entonces, es muy interesante, uno, porque estamos siendo de la asignatura que sea, vamos a ver los estudiantes, eh, por ejemplo, en el caso de contabilidad, cuál es la importancia de, de un contador dentro de una empresa, de ser su precavido, de entregar los informes correctamente. Entonces, aquí, cada participación de cada... Un vuelco... A esa historia. Y cuando se lee de manera colectiva esa historia, eh, resultan historias interesantes, chistosas. Eh, vemos la creatividad de los estudiantes, vemos qué tan claro va a ser su rol en el futuro, en una empresa, propia empresa, bueno, en fin. Eso mismo lo podemos hacer con un caso de salud, ¿cierto? Poner un caso aquí de fisioterapia y qué puede pasar o qué le pasa a este. A este a este paciente, eh, se cayó, se fracturó la rodilla y además de eso se le salió el líquido tal. Acá, entonces aquí empieza el primer estudiante con su historia. Entonces, fulanito de tal, debió ir a consultar. Bueno, entonces, resultan cosas interesantes que si bien de pronto este foro eh, no lo podemos, eh, como les digo, dependiendo de la estrategia, no lo aplicaríamos tanto a calificación grupal, si genera igual una interacción comunicativa entre los estudiantes y se tienen que vincular todos con todos para hacer esa construcción colectiva. Entonces puede ser una forma muy interesante también de aplicar y de proponer otro tipo de actividades que de alguna forma sean un poco más, interesa, más interesantes para los estudiantes, más llamativos, los motiven, ¿cierto? Bueno. Ahora bien... Ya venimos, pues, ya les mostré entonces la, la diferencia, ¿cierto? Yo quiero duplicar esto para que veamos. Entonces, foro de debate, cuando lo vemos, lo vemos de manera escalonada, ¿cierto? Tenemos que ser muy claros en la instrucción y cómo queremos que el estudiante haga la participación, ¿cierto? Para que en el caso, por ejemplo, de la historia, eh, para que se tenga un hilo conductor, antes de respuesta a la participación anterior. Porque si le da respuesta aquí, pues nos va a quedar una historia un poco desordenada. Bueno. Acá tenemos el foro general, que entonces vamos a ver por parte, por, por eh, nuevo tema de, de debate, digámoslo así, y el tercero, aquí, aquí está este y este, perdón, yo me vuelvo acá y les muestro el otro, y el otro es el foro, entonces, for que vamos a ver eh, ya aquí de corrido, eh, vamos a tener una estructura diferente en la participación de los estudiantes. Vamos a ir entonces a la parte de la configuración, ya sea grupal y qué diferencia hay entre uno y otro. Entonces, sabemos que para generar eh, o crear cualquiera de estos foros, pues debemos activar la edición y venir acá y hacer clic en foro, ¿cierto? Acá está. En este caso, pues como ya lo tengo creado, entonces simplemente voy a mostrarles pues cómo se configura. De la misma manera, lo único que cambia es eh, la opción que escojamos. Entonces todos inician, recordemos con un título, con unas instrucciones, dependiendo del foro, pues así mismo vamos a dar la instrucción. En este caso, bueno, ajustamos la disponibilidad, pero previamente acá es donde vamos a escoger el tipo de foro que queremos aplicar, ¿cierto? Entonces, acá está foro sencillo, que es el de debate que les mostré, foro estándar, formato blog o foro para uso general. Ajustamos la fecha y venimos aquí abajo para ajustar acá, donde dice evaluación del foro completo, entonces recordemos que tenemos que ponerlo en escala, decimal, un dígito, dejarlo así, calificación simple, directa, digamos que está cali, está, este ajuste de calificación es tal cual como lo hacemos en el, en el de tarea, digámoslo así. La, la nota mínima para aprobar y listo. Ahora, dependiendo el foro que vamos a usar, aplicar con los estudiantes y dependiendo qué notas queremos nosotros sacar, vamos a activar esta opción de calificaciones. Ustedes van a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Y se supone que acá ya estamos ajustando calificación. Los dos, este les permite calificar y una sola nota que es, digamos, eh, por grupo, ¿cierto? Que entonces ya les, los estudiantes entregaron su ensayo y vimos las, la participación. Entonces, la nota que le asignemos va a ser una sola como por esa participación pero si activamos este de calificaciones es para calificar de manera, digámoslo, individual a la participación. Entonces, esto sería una nota general por el foro completo en equipo, pero este es para calificar esas intervenciones eh, individuales dentro del grupo. Si es así, podemos activar esta opción y en el libro de calificaciones nos va a salir doble, doble foro. Ya sabemos que completa y otro para eh, um, calificar pues individualmente, entonces aquí también tendríamos que hacer el ajuste de eh, calificación máxima, aquí está, algunas calificaciones, ah bueno, en este caso eh, tenemos que hacer este mismo ajuste, en este caso me sale este letrero porque ya dimos un ejemplo de calificación, entonces eh, no lo puedo cambiar, ¿cierto?, porque ya hice mi primera calificación, es por eso, pero los ajustes que hacemos acá son tal cual, los que están aquí para que podamos tener todos los decimales y asignarle esa nota individual al estudiante. Finalmente, para es, eh, calificar ya sea de manera grupal o individual, venimos a ajustes comunes del módulo y venimos acá modo de grupo. Si ustedes despliegan cuando hacemos tenemos que mirar que si es individual tenemos que seleccionar no hay grupos. Si escogemos grupos de ya vamos. Uno y el otro. Entonces, eh, grupos separados quiere decir que si lo dejamos así, cuando los estudiantes hagan su intervención grupal, no le va a aparecer visible las intervenciones de los otros equipos. Si nosotros hacemos clic en grupos eh, visibles, quiere decir que yo, como estudiante, puedo. Eh, visualizar la participación de eh, mis otros compañeros bueno, acá me están diciendo que se me está yendo el audio en estos momentos me están escuchando bien alguien me confirma por el chat, por favor si ¿Sí se está escuchando? Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, esta configuración que les digo acá aplica para cualquier tipo de foro. ¿sí? Si queremos que nuestros estudiantes puedan visualizar la participación de los otros equipos, vamos a hacer clic en grupos visibles. Si no, lo vamos a dejar en grupos separados para que de pronto, pues, los estudiantes digan, no, es que ese otro equipo se copió de lo que nosotros hicimos, bueno, que no haya nada, dependiendo pues también de esa estrategia didáctica, podemos hacer este tipo de ajuste acá, entonces para que sepamos que aquí es donde se ajusta el trabajo en grupo, eh, en los foros, y ya sabemos que cuando activamos sea grupos separados o grupos visibles, es decir, que es esta actividad grupal, cuando le ponemos la nota a uno, a un estudiante, hablemos aquí de evaluación completa del foro, automáticamente le va a salir eh, la nota al resto de los estudiantes. Esto es una forma también pues, para nosotros agilizar el trabajo. Eh, entonces, como les digo, resumiendo esta, esta parte, todos los foros se configuran igual. Lo que cambia es acá, la opción que nosotros vayamos a escoger. Bien. Voy a ir aquí cancelar. Bueno. Otra forma eh, que tenemos para, digamos que, fortalecer y generar esa interacción comunicativa del trabajo en, en equipo de los estudiantes, es que también hagamos uso de, de OneDrive. Todos los estudiantes, todos los profesores eh, tienen acceso al Office 365 y el Office 365 tiene unas eh, herramientas eh, que nos pueden permitir eh, generar esa interacción. Por ejemplo, el OneDrive. En este caso, si ustedes lo van a aplicar, obviamente tienen que explicarle a los estudiantes que esto existe, porque estamos seguros que muchos estudiantes cuando ingresan a su correo, quizás saben que solamente este es su correo y ya, pero no saben que detrás de, de estos punticos hay... Un mundo de aplicaciones pues que también les puede servir. Muchos entran a Teams cuando lo descargan ya en el computador o simplemente porque les sale el aviso de, de, del calendario, en fin. Pero ellos, por ejemplo, pueden entrar acá y muchos no saben que esto existe. Entonces, ahí lo importante y si vamos a hacer uso de esta herramienta es que les demos una oportunidad de cómo entrar al OneDrive, porque posiblemente, como les digo, no sepan. Cuando los estudiantes entran a OneDrive y los profes, entonces ustedes pueden, eh, así como el ejemplo que les di del foro de uso general, para ustedes ver la interacción, participación, para llegar a un trabajo final, ¿cuál es la propuesta? Que ustedes le digan que en equipos los estudiantes generen una carpeta, eh, con que la genere un estudiante y de los permisos es suficiente que genere una carpeta, donde aquí y le ponga un nombre como, no sé, trabajo, porque como tienen tantas asignaturas y no sabemos qué asignaturas también hagan uso de esta herramienta, entonces puede ser como trabajo de eh, contabilidad o no, por ejemplo. Y lo con que un estudiante la cree suficiente. ¿Qué es importante? Que le expliquemos, esto es una orientación muy corta que podemos hacer a los estudiantes decirles que deben revisar cuando ellos vayan a compartir eh, ¿dónde está? el archivo eh, te, le den los permisos, pasa igual que cuando hacemos videoconferencias en Teams si nosotros no le damos los permisos eh, muchos estudiantes pues no van a poder tener acceso y pues no van a poder acceder, entonces una forma muy digamos eh, fija, que vamos a la fija que los intervenir en ese grupo, vean que yo hice clic aquí en compartir, no le dije compartir vínculo, porque también lo puedo hacer y se lo puedo enviar a mis compañeros, simplemente hago clic acá y valido que cualquier persona que tenga este vínculo pues pueda acceder, entonces puede subir eh, documentos, compartir pues todo tipo de información o la otra forma de hacerlo y que también es buena y que por ejemplo ustedes los pueden poner en copia los estudiantes, pues poner en copia no, enviarles este esta um, carpeta ustedes, ustedes hacen, le dicen a los estudiantes que hagan clic acá y acá validamos pues que tengan estos permisos haciendo clic ahí, entonces digamos que ya está aplicado y acá lo que van a hacer los estudiantes es poner los correos de sus estudiantes, de sus compañeros, perdón, y de su profesor. Entonces así el profe también va a tener acceso a esa carpeta y va a poder ir validando. Eh, pues qué intervenciones, cuál es el avance de cada equipo, va a poder ir viendo, pues, con ver esa trazabilidad que, que hay entre los aportes y finalmente eh, el, el trabajo que ellos van a, van a entregar. Entonces, esa es otra opción. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, entonces eh, tenemos otra opción que es eh, hacer uso del OneDrive. Esta también es una forma eh, que ustedes pueden validar y quizás, pues, mm, teniendo en cuenta que tienen muchos estudiantes y que si es un trabajo en equipo, pues, ustedes finalmente pueden hacer la configuración del de buzón de tareas, ¿cierto? Que sea grupal y finalmente, pues, la nota final va a ser la que ustedes pongan acá. Pues, automáticamente le ponen la nota, le sale a los demás participantes, ¿cierto? Pero digamos que el hecho de que ellos vayan a OneDrive, que ustedes también vean eh, cuál es ese trabajo colaborativo que ellos hacen, cómo son sus aportes, pues también es una forma, primero, de mostrarle otro tipo de herramientas a los estudiantes y generar pues esa competencia TIC que todos queremos que ellos tengan. Y dos, pues también ver que realmente entre ellos se apoyen y no eh, como que se lo dejen solamente a un estudiante. Entonces, eh, si bien ustedes le ponen a los estudiantes, vamos a tener en cuenta esas participaciones, eh, dentro de, de esta nota, pues ellos igual se van a animar a hacer esas intervenciones en este espacio. Bueno. Finalmente, hay un, una actividad que es muy poco usada. Eh, que son las wiki. Yo sé que muchos han escuchado esa palabra wiki, pero digamos que casi nunca la han usado aquí en Mariacano Virtual. Particularmente, las wiki me gustan mucho para esa interacción comunicativa eh, y como les digo, pues aplica dependiendo de esa estrategia didáctica. De eso, pues depende la, la aplicación. Primero, les voy a mostrar eh, cómo es... Por Cómo la, cómo la ve el estudiante y cómo participa. Y posteriormente, obviamente les muestro cómo se hace esa configuración. Tiene unos pros y unos contras, pero dependiendo de esa estrategia, pues podemos eh, mediar esos contras que posiblemente le veamos. Entonces, la wiki, ustedes la van a reconocer por este icono Si yo hago clic, por ejemplo, en esta wiki, como profesor, en este caso, entonces ustedes van a ver, aquí van a, aquí porque lo tengo clasificado, pero si yo hago clic acá en todos los participantes, simplemente voy a ver un menú, que esto se configura en la parte inicial, voy a, aquí puedo poner la cantidad de grupos pues, que yo tenga conformados, yo hago clic aquí en editar, y me va a salir, vean que estos ajustes de grupo 1, pues, que ya les voy a mostrar cómo, ¿Cómo se hace? Simplemente les quiero mostrar como profesor qué vemos aquí. Comentarios. Podemos hacer comentarios generales para los estudiantes. Aquí en Historia simplemente voy a ver pues, mis intervenciones, eh, digamos, organizadoras de esta actividad. Pero si yo clasificara, eh, digamos, vean que yo puse todos los grupos, ¿cierto? Pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, grupo 1, grupo 2, que ya les voy a mostrar pues simplemente en historia ya no me voy a ver yo, sino que voy a ver la intervención de mis estudiantes. Mapa es simplemente, digamos que si inicialmente hubiéramos puesto otras palabras diferentes a grupos, pues nos va a salir aquí como un glosario, un abecedario, digámoslo así, para que eh, simplemente veamos, tengamos como más fácil acceso como a, a, esas, eh, a esas secciones que creemos. Ficheros, ¿qué significa? Ficheros es un espacio donde como profes podemos subirle, podemos, podemos agregarles actividades, la actividad como tal, las instrucciones o podemos subirle material de apoyo que ellos necesiten para realizar esa actividad, entonces ficheros se refiere a eso, a subir eh, eso que ellos quizás necesitan para hacer la construcción de, de su wiki. Y aquí la administración es para borrar. Eh, acá le digo mostrar todo. O sea, que voy a borrar lo que no es. Vean que aquí está. Esto es lo único que nosotros creamos como el nombre de la página. Entonces la podemos eliminar aquí en esta administración. Me quiero devolver acá. Porque si yo ya quiero... Vean que acá yo puse todos los participantes, ¿cierto? Porque como es un trabajo en grupo... Pero si yo ya quiero ver la intervención de mis estudiantes, acá lo voy a filtrar. Por ende, la información de acá me puede cambiar en algunas secciones. Por ejemplo, quiero ver qué hizo el grupo 1. Entonces, voy a ver eh, qué han hecho acá mis estudiantes, qué han agregado acorde pues, a las instrucciones que se les dio. Entonces, agregaron imágenes y un pequeño texto. Si yo quiero ver de estos integrantes del grupo 1 quién hizo alguna participación o algún aporte, entonces yo me vengo acá a historia. Y vean que yo acá estoy viendo que el estudiante 12 hizo una participación y el estudiante 13 hizo otra, hizo otra participación. Entonces acá yo voy viendo como el registro de quienes han hecho aportes. A, a la construcción de, de la wiki. Si yo voy aquí a comentarios, yo les puedo dejar aquí un comentario, acorde a lo que leí, eh, mapa nos va a llevar a la misma parte que al profesor, pues vemos aquí la G, y ficheros, digamos que acá no, ¿cierto?, sino que cuando seleccionamos el grupo, Vamos a ver, es eh, digamos que esos aportes que los estudiantes han hecho dentro de la wiki son como esas imágenes o archivos adjuntos que ellos han agregado. Eso lo vamos a ver acá de manera independiente. Si yo voy al grupo 2, veamos que es exactamente lo mismo. Vean que en los ficheros acá yo veo. Entonces vamos a ver. Aquí en ver, vemos cuál es ese aporte de esos estudiantes ahí. Ah, este es otro. Pues este es exactamente lo mismo. Yo no sé cuál fue el que hice ahorita. Aquí un, ah, es el mismo. Tenía aquí dos. Aquí está, ya me cargó. Dos. Entonces, por ejemplo, bueno, esto fue un ejemplo que hice en una sesión pasada, en donde eh, los estudiantes entonces utilizaron video, ¿cierto? Hicieron un aporte eh, de contenido, pero también hicieron un audio, por ejemplo, y agregaron imagen. Entonces, digamos que este es un tipo de herramienta que nos permite hacer una construcción y hacer uso de diferentes recursos eh, interactivos, distinto pues a, a solamente agregar texto e imagen y ya. Entonces, nosotros como profes podemos decirle, bueno, dentro de esa wiki usted puede usar video, lo puede hacer directamente o puede cargar un video aparte, puede subir un audio, entonces dentro de las pautas de trabajo les podemos decir, necesitamos que dentro de la wiki se vea al menos una vez el uso de cada uno de esos recursos. ¿Para qué? Para que sea un poco más dinámica esa actividad. Listo, así es como lo vemos nosotros como profesores, y acá por ejemplo en historia, vamos aquí, si el mismo aporte lo hizo, bueno, acá vemos por ejemplo que el mismo aporte lo hizo el estudiante 18, ¿sí? y lo mismo acá en ficheros, eso es lo que vimos ahorita, que vemos? El audio que subieron, la imagen y el video que también subieron en este espacio. Bueno. Quiero mostrarles en la versión estudiante ellos cómo lo ven. Yo aquí estoy logueada como estudiante 13, ¿cierto? Me voy a ir acá. Yo no sé cuál de los dos fue que abrí, creo que fue este. Sí, este fue. Entonces, eh, el estudiante cuando hace clic sobre la wiki, ¿cierto? Esto es lo primero que, si no ha hecho participaciones, esto es lo que va a ver, que son las participaciones de, de, sus de sus compañeros, ¿cierto? Si yo como estudiante 13 ya vi que hicieron este aporte, entonces yo hago clic en editar y simplemente se me activa la edición y aquí abajito o según donde yo quiera hacer mi intervención, pues simplemente... Lo, lo agrego, ¿cierto? lo acabo de hacer esto para que simplemente guardemos y veamos. Esto es lo que va a hacer el, el estudiante. Si el estudiante, por ejemplo, quiere hacer eh, audio o video, podemos más bien hacer eso. Acá. Por ejemplo, yo como estudiante quiero hacer eh, video. Entonces, vean que estas opciones que están acá, ustedes las pueden usar para hacer audio directo o hacer un video directo. Esta opción que está aquí, acá, ah, no, perdón, esta es para insertar el video y esta es para hacerla directamente. Entonces, por ejemplo, acá yo inicio grabación, le digo permitir, y bueno, aquí aparezco yo, entonces digamos que acá, lo bueno, que están viendo en pantalla, aquí ya empezó a grabar. Entonces los estudiantes ahí se graban haciendo una introducción, bueno, según lo que, se les esté pidiendo lo que ellos quieran aportar a través del video, hacen clic en detener, queda la grabación y le decimos adjuntar grabación. Eso es lo que haría un estudiante y ustedes como profes también pueden hacer exactamente lo mismo. Ustedes, tanto en foros, en retroalimentaciones, pueden hacer un video para hacer la retroalimentación, les puede antes rendir más, o les pueden enviar un audio a los estudiantes, también les puede rendir más. Entonces, es una forma de hacer uso de otro tipo de recursos. Hasta en los mismos foros, ustedes también pueden decirles a los estudiantes que en un trabajo grupal, por ejemplo, en un foro general, según la actividad que se les haya puesto, les dicen, necesito que en equipo podamos ver eh, usar video, usar audio, texto e imagen. Todo eso se puede hacer a través del foro también. Y si fuera en el caso del audio, por ejemplo, acá. Entonces, yo ya estoy aquí hablando, ¿cierto? Aquí ya empieza a grabar cuando el estudiante pare o el profesor. Me dice adjuntar y acá queda. Listo. Entonces, digamos que yo como estudiante 13, le voy a dar clic aquí en guardar. Y aquí, digamos que quedó la participación. Si yo me voy aquí a este espacio. No recuerdo cuál fue el que hicimos. Creo que fue este. Voy a actualizar. El grupo 1. No actualizado. Veanlo acá. Entonces, aquí ya me quedó, eh, digamos que yo como profesor estoy revisando grupo 1. Veo esta participación, esta de acá, y me voy a historia y voy a ver quién más. Vean. Estudiante 13 participó de primeras, luego estudiante 12, y nuevamente estudiante 13, que fue lo que hicimos en estos momentos, ¿cierto? Bueno, así es como entonces participa un estudiante, y así es como lo vemos también nosotros como profesores. ¿Cómo se configure? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Es muy sencillo. Venimos acá a este espacio. Vamos a la wiki. Me he perdido. Aquí. Aquí está. Y como todo recurso eh, en María Cano requiere un nombre, ¿cierto? Entonces podemos poner Wiki eh, de estados financieros. Estados financieros. Aquí vamos a poner la instrucción. Una pequeña instrucción podemos ponerla porque vean que en, en la parte de ficheros podemos agregar. Eh, ya como tal un archivo para que ellos tengan esas pautas de trabajo eh, independientes y pues puedan también descargarlas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner, y aquí en este espacio en modo wiki, esta wiki la pueden hacer individual, uh -huh. funciona tal cual, ¿cierto? Y wiki colaborativa, que es en este caso, ¿cierto? Que fue la que escogimos. El nombre de la primera página, ¿a qué se refiere? recuerdan que cuando les mostré lo primero que veíamos era... Eh, ese índice, digámoslo así, entonces ¿no? le podemos poner como título índice o simplemente grupos, por ejemplo, Esta es otra forma, o dependiendo si vamos a poner una actividad por temáticas, entonces podemos poner temas y ya después en la otra parte de la configuración, en vez de poner, podemos poner grupo 1 y al lado el nombre de la temática, eso pues depende como lo queramos eh, proponer, bueno. Eh, en este espacio de formato casi siempre sale predeterminado HTML, pero en caso que no, vamos a validar pues, que sea HTML. Y Acá no salen otras dos opciones, entonces esta es la que nosotros usamos. Y acá donde dice modo de grupo es donde tenemos que escoger. No hay grupos en caso que sea individual, vean que esto aplica igual que en los foros. Grupos separados, lo mismo, que como grupo 1 yo no tenga acceso al a la información del grupo 2 o del grupo 3, ¿cierto? Entonces en ese caso hacemos clic acá, o grupos visibles, en caso pues que eh, no, hay, no tengamos problema en que los otros estudiantes tengan acceso a la otra información de los otros estudiantes. ¿Qué es importante tener en cuenta, profes, aquí es? Que si nosotros escogemos grupos separados, al momento de ustedes en el fichero subir, digamos, esas pautas de trabajo, en grupos separados ustedes tendrán que subir esas actividades en cada grupo de manera individual. ¿sí? ¿Por qué? Porque mmm, al estudiante no le va a aparecer esa opción que nos aparecía a nosotros, que decía a todos, y que uno despliega la, la opción y ve grupo 1, grupo 2, no. Si sí es grupos visibles, los estudiantes sí van a poder ver, eh, vamos a poder cargarlo nosotros como profesores una sola vez el archivo pues, de, de las pautas de trabajo, de los criterios, y los estudiantes van a poder acceder a él. Ya les voy a mostrar la, la diferencia. Bueno, en este caso voy a dejarlo como grupos visibles. En agrupamiento, eh, depende, esto digamos que para darle trazabilidad a este proceso de formación, de capacitación que han tenido ustedes en la sesión anterior eh, fue conformación de, de grupos, ¿cierto? Equipos de trabajo. Entonces, eh, digamos que todo esto, eh, tanto en foros eh, como en esta parte de las wiki, podemos hacer, esa, eh, hacer esta configuración de grupos, es porque previamente los estudiantes ya se han hecho en grupos, ¿cierto? En este espacio donde dice agrupamientos, eh, en la conformación de grupos, cada profesor puede crear o grupos de trabajo independiente para todo tipo de actividad que tengan en el semestre o en cada momento evaluativo o simplemente hacen una conformación de grupos inicial y es con la que van a trabajar el resto del semestre. En ese caso, pues que es la opción que tengo acá, voy a dejar ninguno. ¿Por qué? Porque no necesito ningún agrupamiento, sino que tal cual como los estudiantes se formaron, tal cual eh, quiero que sigan trabajando. Entonces acá le digo que ninguno. Y le digo guardar cambios y regresar al curso. Bajo acá y aquí está. ¿Qué me falta hacer un pedacito de la configuración. Entonces, hago clic aquí nuevamente en la wiki. Acá me va a decir crear página, ¿cierto? Que es lo que necesitamos para que nos salga ese menú, nos salga el historial. Esa es la parte que nos falta. Entonces, primero, como pusimos grupos visibles, hagamos eh, tenemos que tener pendiente que esta configuración que vamos a hacer va a ser general para todos. Entonces, validemos que esté la opción de todos los participantes. Porque si yo dejo grupo 1, entonces digamos que esa configuración que yo voy a hacer va a ser netamente para el grupo 1. ¿Cierto? Y en este caso, como yo dejé grupos visibles, pues la idea es que esa configuración sea para todos. Entonces, todos los participantes, crear página. ¿vale? Vean que aquí, ya me lleva a esta parte de editar página, que es donde yo necesito poner ese menú. Recuerdan que le pusimos de nombre grupos, ¿verdad? Entonces, para clasificarlo, podemos hacer clic, podemos eh, generar grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Qué es importante para que tenga un hipervínculo ese grupo 1, grupo 2, grupo 3? Necesitamos ponerle, eh, se me olvidó el nombre, este paréntesis, bueno, no es paréntesis, se me pasó el nombre bueno, por ejemplo, grupo 1 corchete tampoco es cierto, me pasa ya me iré acordando el nombre grupo 2 y así sucesivamente vamos a crear pues todos los grupos que van a trabajar, ¿cierto? grupo 3 bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y acá ya vamos a dejar esto, listo. Esto simplemente lo vamos así, podemos mirar que esté en párrafo, porque a veces si está en alguna de estas opciones, digamos que la, eh, digamos que la interfaz se ve, se ve feo, digámoslo así. Entonces, digamos dejámoslo aquí en párrafo, de la otra forma queda con muchos espacios, bueno, estéticamente digamos que no se ve tan bien. Entonces, acá nos queda así. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero de hipervínculos. Para eso son esos corchetes, la vean, ¿sí ven? Grupo 1, si yo me devuelvo acá, esto es como si yo los fuera a, cre pues como si yo fuera a hacer una intervención, cuando yo le digo crear páginas, como si ya yo fuera a hacer una intervención como estar dentro de los grupos, listo, ¿a qué me refiero cuando les dije si grupos visibles y grupos separados? Vean que acá, todos los participantes, está bien, y yo le digo, hago clic acá, y subo cualquier archivo cierto okay. mis estudiantes lo van a visualizar voy a arrastrar cualquier archivo que tenga por acá ¿Es ejemplo que había hecho okay. Okay. y guardar cambios cierto entonces acá ya en ficheros me quedó esto y lo tengo como en grupos visibles. Entonces, si yo me voy como estudiante, ya yo puedo actualizar acá, clic en F5, y me voy acá, estados financieros, crear página como estudiante. Entonces, si yo voy aquí a ficheros, acá, vean que ¿Qué pasa? Vean que aquí no está, ¿cierto? Porque yo estoy en grupo, o sea, yo pertenezco al grupo 1. Como tal, yo no he, he dado, no, no he subido ningún tipo de información. Para yo poder ver eso que me puso el profe, yo hago clic en todos los participantes y vean que voy a ver lo que me puso el profe, ¿cierto? A eso, eso es a lo que me refiero, que lo van a ver los estudiantes si está en grupos separados, perdón, visibles. Voy a hacer una configuración aquí en el que voy a cambiar esa configuración a grupos separados para que veamos que el estudiante ya no va a poder acceder a esa información porque el profe lo que va a hacer es subirla general y no eh, específicamente a cada equipo. Les voy a mostrar. Eh, acá. No. Ahora sí, entonces me voy a salir acá, estados financieros, recuerdan que aquí arriba me aparecía la opción para yo desplegar los diferentes grupos, ¿cierto? Vean que en grupos separados yo automáticamente está, el sistema me dice usted es del grupo 1 y no voy a poder ver nada más. Entonces, si yo como estudiante hago clic en editar, pues ya voy a poder agregar mi participación, ¿verdad? Pero si yo voy a ficheros, vean que acá caminar ¿cierto? ¿Por qué? Porque el profe lo que hizo fue cargar esa información general para todos, pero si está en grupos separados, esa información en general para todos nunca la van a poder ver. En ese caso, Ajá. cada profe tiene que subir de manera separada esa información Mira, a los lo estudiantes. Anterior, el, bueno. Algo muy importante que debemos, de tener, eh, que debemos de tener en el tema de las wiki, porque muchos se preguntarán, bueno, si yo como profesor quiero calificar, ¿dónde lo voy a hacer? ¿cierto? Si yo me voy acá vamos a ver que como profes eh, no nos sale ninguna opción diferente a comentarios para eh, darles una retroalimentación a los estudiantes, ¿cierto? Pero no hay ninguna opción de calificación. Digamos que ahí es cuando muchos van a decir, no, eso es un contra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros para poder calificar debemos venir aquí al libro de calificaciones y como si fuéramos a configurarlo, hacemos clic en el botón y qué tenemos que hacer para que lo podamos visualizar y poder poner la nota tenemos que ir aquí abajo y decirle añadir ítem de calificación ¿Cierto? ¿Cómo se va a llamar ese ítem de calificación? Lo podemos llamar tal cual la actividad ¿Cierto? ¿Cómo es que se llama? Wiki eh, de contabilidad 1 Contabilidad 1 Acá vamos a hacer clic en escala, decimal un dígito, aunque la configuración es tal cual, nota máxima. Y para probar cuánto se tiene que sacar el estudiante, digamos que 3. Por defecto, lo dejamos así y ya. Esto no es necesario, pues hacer esta, esta configuración y le decimos guardar cambios. Eso simplemente es para que en el libro de calificaciones pues, nos salga esa como tal esa actividad. continuar y si miramos donde nos quedamos yo creo que está al final ya. vean acá, entonces igual que cuando configuramos nuestro libro entonces hacemos clic aquí y lo vamos a ubicar según pues dentro del momento la nota que sea, entonces digamos que la vamos a ubicar dentro de la nota 4 le agregamos el porcentaje tal cual como hacemos la configuración del libro de calificaciones sí. Si hay algún profe que está presente acá que no sepa la configuración del libro de calificaciones, esa fue la segunda o tercera capacitación que se hizo, entonces eh, más adelante pues tendrá acceso al webinar de, de esa capacitación que se hizo sobre la configuración del libro de calificaciones. Veanlo acá, nos quedó nuestra, nuestra actividad organizadita dentro de Nota 4, ya lo que hacemos pues es asignarle el valor. Entonces, ¿cuál es la... Eh, digamos el contra más grande que le ven los profes es que nos toca calificar de manera manual, a pesar de que digamos es un trabajo en grupo, nos toca calificar manualmente a todos los estudiantes. Quiere decir que si yo me voy aquí a vista, nos tiene que aparecer la actividad que creamos, eso está en nota 4. Eh, Vean aquí, ¿cierto? Aquí está pero para poder asignar la nota, entonces tenemos que activar la edición del libro de calificaciones, ¿para qué? Para que se nos activen estas casillitas y podamos asignar la nota manualmente. Entonces aquí vamos a asignar según la participación y nos toca hacerlo estudiante por estudiante, como les digo, independientemente que estén en equipos. Entonces esta es digamos que, digamos que una de las diferencias que tiene de las otras actividades, es que a pesar de ser en equipos y la configuración en grupos, pues dentro de Mariacano Virtual, no nos sale automáticamente la nota eh, a los demás estudiantes eh, cuando calificamos a, a uno solo, ¿cierto? En este caso toca manualmente. Eh, bueno, eso es básicamente, pero las wiki también tienen muchos pros que vean el trabajo colaborativo que se puede lograr, se puede motivar a la, a la creatividad eh, solo con darle unas pautas mínimas de trabajo y recordarles los diferentes recursos que ellos tienen para hacer videos, grabar audio. Es una forma de motivarlos a hacer otro tipo de, de actividades que, que quizás los motiven y, y también les cambie pues la dinámica de siempre las mismas actividades. Entonces, profes, eso es básicamente vamos... Entonces ya activar eh, los micrófonos, voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes pues eh, manifiesten todas sus, sus inquietudes. O oh, ya sea a través del chat también. Bueno, Roque, Laura, buenos, buenos días. días. Eh, bueno, no, yo agradecerles porque yo sí tenía como un enredo con, con, con precisamente con la preparación de, gru de grupos y todo lo demás. De hecho, lo he intentado muchas veces, sigo el, digamos que el... Eh, la forma como se hace, ahorita lo hice durante el proceso, usted iba hablando y yo iba como organizando lo que, lo que yo quería hacer también dentro de mis grupos y de esa manera pues puedo desarrollar un poco mejor algunas actividades a nivel virtual que, que, que me gusta desarrollar con los estudiantes, así que pues yo lo que quería era como agradecer ese proceso. Perfecto, profe Laura, muchas gracias a usted y también... Interesante pues que esto te permita eh, o te dé otras ideas de, de aplicar otro tipo de actividades con los estudiantes, porque como les digo, pues variar las actividades con ellos los motiva mucho más y los anima, ¿cierto? No que ellos cumplan por cumplir y ya, sino que también digan, bueno, cumplo porque me toca obviamente, pero también porque que nota hacer otro tipo de, de actividades, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, profe Laura. Eh, ¿Quién más? Profe Astrid. Yo, hola. Hola. ¿Te escucho, profe? Ah, bueno, por aquí en la profe nos está escribiendo. Claro que sí, profe, no hay ningún problema. Bueno, y Gislena y Cata, yo sé que ustedes pues, constantemente no hacen uso pues, de la plataforma, pero eh, quisiera saber si todo les quedó claro en la configuración. Yo, Gracias, ando, bien, por mi parte, la profe. muy interesante todo y muy claro. Pues la verdad, vos sabes que yo uso mucho uh -huh. los foros, muchas -huh. eh, cositas, pero, por ejemplo, eso que explicaste al inicio, me, uh -huh. no lo no sabía. Entonces, siempre hay como cosas que aprender, pero muy buena, pues, como la, la, la charla de hoy, porque me sirvió como para aclarar algunas duditas en cuanto, por ejemplo, en la publicación de los foros. Qué bueno, profe. Leira mucho que, que te haya sido útil este aporte, esta capacidad. Sí, muy bueno, la verdad a mí me han gustado mucho todas. Pues yo llevo mucho tiempo en la universidad, pero yo le decía a Paola en estos días, uno siempre como que se le quedan cositas por ahí, entonces muy bueno, porque a pesar de que pues yo uso tanto la plataforma, siempre van a haber cosas que, que le aporten a uno para las clases. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con ustedes con esto que están haciendo eh, porque la verdad le refresca a uno muchas cositas y le ayuda a uno a mejorar, eh, digamos, a que sea más interactiva la, la plataforma. Qué bueno, profe, muchísimas gracias. Y, y no solamente ustedes, créanme que nosotros también aprendemos todos los días. Hay veces, aquí el experto, experto, experto es Nelson, ¿no? Y él nos dice, veas, que también pueden hacer eso, y uno es como, wow, llevamos tanto tiempo usando Maria cano y todos los días hay cositas que, que uno aprende, entonces... Si estos aportes y esto que nosotros aprendemos al transmitírselos a ustedes también eh, les aporta algo para sus procesos de formación, pues para nosotros ya es un valor y es ganancia, pues que esa es la, la intención de este tipo de capacitaciones. Entonces, muchas gracias, profe Astrid. Bueno, entonces, eh, profes, pues ya si no hay eh, más inquietudes o aportes, les agradecemos mucho por su participación, recuerden que ya la otra semana sigue el tema de las rúbricas, eh, para los foros también podemos aplicar rúbricas, que igual ya eso Paola se los va a explicar y en las actividades, lo cual también pues les va a ahorrar también eh, trabajo, digamos a la hora de, de calificar. Entonces les agradecemos nuevamente su asistencia, les voy a precisamente a pasar el enlace de asistencia aquí a través del chat para que no se me vayan a ir. Eh, y para que por favor no la diligencia. Permítanme un segundo. Por aquí está. Listo. Por aquí ya se las envié. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, profe Laura. Feliz día también para ustedes. Igualmente, hasta luego. Yo, muchas gracias. Vale, profe Astrid, que estés muy bien. Bueno. Feliz día.